lo que hacíamos era montar las tiendas de, de lo que eran empresas tradicionales de retail, porque su, estamos hablando del, de 1996, en ¿eh? sentido, eh, con models de 28800, no sentido, era completamente otra época. Entonces, eh, de hecho, montamos pues, la, la, la tienda online de la tienda en casa, del corte inglés, en su día de Olivetti Lexicom, que era un, un una, una área de Olivetti que vendía... Uh, que vendía lo que eran las impresoras um, y, una, y otras compañías y, y una compañía que, que, que contactamos, porque bueno, y algunos vinieron por contactos y otros lo que hacíamos como, como buenos comerciales, uh, Outcoming Calls, hoy teníamos un contacto en, en una empresa que vendía curso, que se llamaba Home English, no sé si acordáis, vendía cursos. Sí, sí. ¿no? Entonces, como teníamos el contacto, le, le, le propusimos de vender los cursos online,